No cumple con los requisitos Warner. aparte, o sea, juego siempre en highcraft pero no cumple con los requisitos, psf. Pues, corre, De... corre, corre por este man. Hola pa.